¿Cómo estás Scorpio? Te doy la bienvenida a este espacio de bio sabiduría. Vámonos a este maravilloso inicio de año, década, era, época, lo que tú quieras llamarle. Gracias por estar aquí, me encanta saberte cerca, me encanta que me pongas un mensajito, un comentario para saber que estás con nosotros. Y estamos aquí para entregarte tu guía mensual de enero 2020. Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentiste en este cierre? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo va tu energía? Sí, sé que por ahí hubo muchos momentos importantes en tu vida que te han llevado a... A pensar, a sentir, a reflexionar sobre quién estás siendo en este momento, en esta vida y qué es lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que estás listo para entregar y qué es aquello que prefieres no mover aún? Eres un signo bastante, bastante consentidor, Escorpio. Te amamos por eso. Y vamos a ver, vamos a ver Scorpio que tienen para ti el día de hoy los arcángeles a través de este oráculo de bio-neurosabiduría en donde lo que tenemos como firme intención es entregarte una guía que llegue a tu corazón para que se dé la sanación en tu interior. Vamos a ver, solicitamos permiso para conectar con tu energía Scorpio. Para comentarte, compartirte esta guía de enero 2020. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen en este momento para ti. ¿no? Los arcángeles. Muy bien, vamos a ver. Ok. Aquellas que aparecieron boca abajo me emociona porque, igual que tú, quiero saber qué es lo que te quieren decir. Muy bien, ok. A ver, pareciera que eh, cerraste el año como sintiendo que había muchas situaciones que no conocías el cómo cerrarlas o el cómo avanzarlas o darles como esta. Eh, como dejarlas ya ir, como si sintieras esta montaña en donde la tienes enfrente y no sabes si treparla, rodearla o mejor quedarte ahí abajo observándola y en este momento te dicen todo aquello que has sentido como un momento denso, complicado o como un gran obstáculo al igual que pareciera una montaña, te dicen es un buen momento de que observes en dónde estás parado en este momento, parada en este momento en esta observación, pregúntate qué es lo que realmente sientes acerca de la vida que estás viviendo. Y en, este, en esta respuesta te piden que seas total y completamente honesto, honesta, contigo mismo, contigo misma. Esta comunicación interna que vas o te invitan a tener respondiendo esta pregunta no es solamente una comunicación contigo, sino con ese poder superior en el que creas, en la forma en la que lo menciones o lo llames. Te piden que seas claro o clara en lo que realmente quieres experimentar, puesto que pareciera que te sientes enjaulado enjaulada en una relación, en una... Eh, etapa de tu vida en donde quisieras abrir las alas y de pronto por cumplirle, perdón, a otras personas, por cumplirle al sistema, a la sociedad, por cumplirle a tu orgullo, te has metido en esa jaula en donde te sientes de pronto tan atrapado o atrapada que no encuentras, perdón, cómo salir. Te dicen que para que tú puedas salir, primero requieres ser honesto, honesta contigo mismo. Para que la, el, el, el, la puerta se abra y puedas ver lo que te presenta la vida. Estos momentos que pudiste haber experimentado de tensión, de tristeza, de separación posiblemente de dejar ir a algún ser querido de dejar ir a alguna empresa negocio relación de pronto te estás resistiendo a aceptar que así es como tenía que ser o que así es como se requiere que sea y lo experimentes para que evoluciones para que avances y en este momento Scorpio te dicen esto que sucedió que pareciera ante tus ojos, algo muy triste, algo mm, como muy fuerte se requería ser experimentado por ti para que comprendas el valor más importante de quién estás siendo hoy, el valor de tu vida eh, te dicen Scorpio que es importante que tomes decisiones, pero no estas decisiones mentales en las que has vivido año tras año, encerrado en la jaula del ego, con los condicionamientos, las autoexigencias, personas que te piden dar más de lo que es tu capacidad eh, y que a través de esa exigencia tuya, estas personas quieren más y más y más y pareciera que no están contentos, contentas contigo, con lo que puedes ofrecer. Es importante que no te resistas a tomar una decisión. Sabes qué es lo que realmente quieres, libérate. Esta es una invitación a que te liberes. Y ojo, no te dicen que votes a toda la gente, al trabajo, eh, de esta, en esta forma egoica desde el orgullo, desde el ataque o la separación, sino te dicen eres hijo de ese poder superior en el que creas, hijo o hija jamás has estado solo, jamás te ha dejado solo o sola son tus pensamientos y tus propias creencias acerca de ti mismo, de ti misma los que te han mantenido en este calabozo, en esta jaula del ego en donde todo el tiempo has querido cubrir las necesidades de otros para llenar tus propios vacíos. Te invitan en este momento, Scorpio, a llevar esa luz, a sen permitirte sentir estas emociones que tu alma está albergando. Posiblemente ahí, uh, recibiste la noticia de alguna enfermedad física, tiene algún padecimiento en tu salud. Sin embargo, eso puede revertirse de tal manera que, te, que regreses a la salud, puesto que naciste saludable, eres perfecto, tienes un cuerpo perfectamente construido. Solamente depende de ti. Llevar luz, llevar amor, llevar energía alta, permitirte vibrar, sentir esas emociones. La sanación se da cuando tú te permites sentir lo que viene en tu corazón. De esta forma puedes llegar a estas decisiones de forma clara y correcta. Puedes decir no cuando quieres decirlo y decir sí cuando te encanta decir sí, solamente que salga desde tu interior. Puesto que de pronto puede ser que en este mes, te, como es nuevo, nueva vida, muchos Cosas que soltar, muchos cambios, de pronto puede ser que en los negocios te sientas un poquito estancado, porque sobre todo porque la gente, acuérdate de que de pronto todos nos emocionamos y la emoción del momento de los días decembrinos nos llevan como a sobregastar si es que no tenemos ese cuidado financiero, esa buena administración financiera. Entonces de pronto estas situaciones en los negocios puede ser que se estén estancando un poquito, sin embargo te dicen tranquilo, no pasa nada, es un proceso, se está cambiando de año, viene una nueva época en donde la sociedad, la gente está despertando hacia lo que realmente quiere, entonces tú no te resistas a eso porque tienes carta a cobrar vida de cabeza, de pronto te resistes a ser auténtico, a brillar, a ser tú, a decir no, o a decir, ¡sí! Hazte este caso. Esta es una invitación a que te hagas caso, puesto que va a llegar el puede llegar un momento, y eso solo dependerá de tu disponibilidad y de tu apertura a seguir esta guía, y te dice, puede llegar un momento en el que sientas que has tocado fondos O sea, ya del suelo no pasas. Y la única forma o la única salida de ese fondo es hacia arriba. Entonces te dicen... Escúchate, entrégate a ti mismo para que en esta claridad que quieres tener puedas ver la luz hacia arriba, la luz de ese túnel o la luz de ese fondo en el que posiblemente, si no es que ya estás sintiéndolo, puedes llegar a sentirlo. Estas decisiones que quieres tomar con claridad te piden... que reconozcas primero, que reconozcas tus emociones, tienes campos de tormenta, te piden que, que está muy amarrado con esta parte de ser tú, porque puedes llegar a tocar fondo y esto puede ser porque no quieres soltar tus emociones y entonces se viene como esta mente nublada, como este resentimiento, este apego, este sufrimiento, todo propio del ego, porque en la realidad, en la verdad nada está pasando, en tu realidad pareciera que sí, es muy importante te dicen que para que tomes una decisión con claridad, limpies la mente, limpies tus emociones, limpies, hagas como está, limpieza consciente desde tus emociones hasta la parte física. No te resistas a soltar. Cuando aparece esta carta entre las decisiones y esta sensación de querer brillar y haya separación, cuando aparece de esta forma... De pronto te resistes a soltarte de esos eh, condicionamientos, de esa zona de confort, de esa idea en la que puede ser que, no sé, se me ocurre, voy a poner un ejemplo. Eh, tienes una pareja, estás casado o casada, de pronto la pareja te sobreexige, no se siente conforme con nada, que al final es su ego, sin embargo también te refleja a ti esta necesidad de cumplir porque hay vacíos emocionales en tu interior entonces esa limpieza que te invitan a hacer es saca reconoce que te sientes vacío vacía reconoce que duele el corazón duele la emoción siéntela no la reprimas y entonces libérate para que con claridad tomes decisiones importantes puesto que tienes el campo de los sueños y está alineado a la parte de tus eh, sensaciones de bloqueo y de tus sensaciones de sentirte atrapado o atrapada y querer salir, te dicen, haz esta limpieza, tienes toda una vida para vivir en felicidad, y plenitud, solamente es limpia, suelta, libera para que desbloquees esa energía que está impactando en relación, en tu persona, en tu salud, en tus finanzas. Pues toque, eh, eres un líder, tienes liderazgo, tienes este empuje, de pronto no confías en ti y eso se percibe, y cuando una persona no confía en sí misma, se percibe hacia afuera, puesto que eso es lo que está vibrando, y entonces se genera una falta de confianza entre lo que realmente quiere la persona y lo que está recibiendo como respuestas, entonces te invitan a creer en ti, a fortalecer tu potencial, un líder, tienes un poder importantísimo y cierran con esta sugerencia, sana el dolor no te resistas a sentir y si te diste cuenta durante toda tu guía ese fue básicamente el mensaje no te resistas a sentir no te resistas a reconocerte a amarte, amor propio este es un muy buen mes Escorpio, para que trabajes tu amor propio, gracias por estar aquí Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Y si tú quieres una guía personalizada, envíanos un correo a bioneurosabiduria.gmail.com. Te lo voy a dejar aquí abajo para que te enviemos en respuesta las opciones habilitadas para ti. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video.